Buenas, me llamo María, alumna de ellas Francisco Montoya, hoy os informaré sobre la importancia de la donación de sangre. Déjeme decirle por qué donar sangre. Cada día muchas personas salvan su vida gracias a la transfusión de sangre. La donación es libre y no puede ser motivo de comercio. El acto de donar sangre es sencillo, rápido y prácticamente indoloro y controlado médicamente. Muchos se preguntarán que para qué se utilizara mi sangre te cuento que la sangre de los donantes es imprescindible para un gran número de procedimientos, entre otros tratamientos de cáncer, trasplante de órganos, cirugía compleja, accidentes de tráfico, enfermedades hematológicas… Ahora te daré algunas razones para donar sangre La sangre no se puede fabricar Con una donación se puede salvar tres vidas Los tratamientos de cáncer La cirugía compleja Los accidentes de tráfico Los trasplantes de órganos Serán imposibles sin su donación de sangre Si piensas donar cuando haya una emergencia Ya es tarde Tu sangre debe de ser sometida a procesos y a pruebas En verano hace falta por el aumento de accidentes Mañana le puede faltar a uno de los tuyos Se hacen buenos análisis de tu sangre Si eres apositivo o cero negativo tu sangre es la más demandada. Si eres cero negativo tu sangre es de gran importancia por sus especiales características. Si te preguntas si puedes donar sangre, déjame decirle que puedes donar sangre si tienes entre 18 y 65. Pesas más de 50 kilos y gozas en general de buena salud, teniendo en cuenta que las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año, los hombres 4. Entre cada donación de sangre debe transcurrir al menos 2 meses. No es necesario estar en ayunas. Se puede donar sangre aunque tengas colesterol elevado o tomes algunos medicamentos. No puedes hacerlo si padeces de anemia, en cualquier caso tanto para la seguridad de la persona donante, como para la persona receptora, previamente a la donación se debe contestar un cuestionario médico orientado a detectar cualquier posible factor de riesgo. Salve vidas fácilmente donando sangre.